Pusieron los G, -My G, aquí tenemos la grasa Dulce me melaza como el Chantilly Traje chanteo, pa que taquillí, Ey, yeah La cartera Luis Putin, tampa aquí a la Double G Con el voz y yo a Thun, una caro G Fusión los G, machi G. Ando con el Lazy, viviendo la vida del G Chino y no estamos Beijing Haciendo barras como ahora un gym. Fusión los G, machi G. Hashi entro el encima le llamamos Hashi Un catazo y luego allí Nos ponemos para el bis, nos ponemos para el bis tira, tira, tira la sangre, de igual, Y antes que yo que le tiro el cordel yeah. quieren que firme el papel Todo está mal ya para estar bien Por la noche le rezó, no sé quién Nadie me escucha y no llegue recién Llevo buen tiempo buscando el billete eh. Hay historia detrás lo que ven no los G-Manji, el Nicci, el código no creo que pichi, chino como Beijing, sin al Jean, Sicario de Medellín, le ponemos énfasis, para estar así, mañana me digan que sí, la música le está sí. tu culo el sillón en donde me solía derretir. Le yeah. he repuesto en un cuero con masajeadora. Tú te fuiste la caga a Pandora, medio a la hora. La sombra del viento me refresca Y no es este cero para que no lo explora Y aquí si sí lo exploramos desde pequeños como ahora Y lo que la sangre quiero, el dinero no borra Y es que fue y yeah, es que fue por la busca el tesoro, que los verditos ya no me enamoro No le bajé ahí de la mora, yo soy el toro, Alejandro Magno en la búsqueda de su trono El rey de la noche, si esto fuera huevotrono, y de siglo pasó con un trueno La fama ya me dijo que pronto corona Fusión a los yema G, G, ando con el lazi y viviendo la vida del G Chino y no estamos en Beijing, haciendo si no lo chimo chi, hashi, entro el backway, encima le llamo Hashi, un catazo y luego así, nos ponemos para el bis, nos ponemos.